Este es el virus conocido como VIH, causante de millones de muertes en el mundo. En España, de cada 10 personas infectadas, 3 no lo saben. El desconocimiento es el mejor aliado del virus. Pero existe una solución, un antivirus, la información. Infórmate. Llama al 900-111-000 o entra en nuestro chat. Tú también puedes colaborar. Comparte este mensaje a través de las redes sociales con todos tus contactos. Servicio multicanal de información y prevención del VIH.